Ahora vamos a leer la, la lectura número 25, que está en la página 33 Exactamente igual que en el anterior caso que hemos hecho eh, Lo primero a mirar es la indicación de tempo, negra igual a 100 Digamos que si medimos el tiempo que lleva nuestro corazón Normalmente es unos 80-90 pulsaciones por minuto, un poquito más ¿vale? eh, Fijarnos como siempre en las notas más agudas, las notas más graves, el registro que tienen Y también en los cambios de compás En el primer caso vamos de un 2x4 a un 9x8 de 2 digamos que 1, 2, 1, 2 la negra sería igual a un puntillo por tanto el pulso no variaría pero tendríamos que cambiar de 2 corcheas a 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 como veis el pulso no cambia lo que sí cambia mentalmente es nuestra concepción 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 bien, luego en el siguiente cambio de compás vamos de nueve ocho, un 9 por 8 a un 3 por 8 que es corchea igual a corchea ahí tendríamos que subdividir a corchea pero eh, digamos que el pulso no valería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Lo único que tendríamos que hacerlo a corchea Y el último cambio de compás que tenemos es negra con puntillo igual a negra Sería el caso contrario al primero que hemos comentado Vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 El pulso igual, lo único que la subdivisión interna sería distinta vamos a leerlo, como digo siempre aprovechar el tiempo que, que tengáis antes de lanzaros a hacer el examen para no tener ningún fallo y conseguir toda la puntuación do, sol, si, re, fa si, re, fa, si, re, la, mi, do, la, mi re, sol, re la, mi, do, la, mi la, re, fa, re, sol, do, sol, re la, do mi sol si re la fa re e, sol re si fa si mi la do la mi do fa re si sol re si sol mi la, do mi do la fa, fa si sol mi, mi sol si re sol do la re si mi, la fa re de, la do por mi voz, intentar decir todas las notas claras, no como yo al final que ha habido un fa que no se ha entendido muy bien, ¿vale? para no perder puntos de, en este caso. En este.